Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por la Delegación de Gobierno de Navarra ante la Unión Europea en Bruselas. En esta ocasión bueno, se trata de nuestro segundo webinar desde la vuelta de vacaciones y dedicamos la, eh, la jornada de hoy a unas, mm, bueno, una discusión sobre los partenariados institucionales del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología eh, hablar sobre las redes y las oportunidades de financiación y para ello hemos invitado a cuatro expertos, cada uno de los cuatro temas que hemos seleccionado, fabricación avanzada, materias primas, cambio climático, eh, sostenibilidad y movilidad urbana. Eh, después de las presentaciones habrá un rato para preguntas y respuestas y podéis ir poniendo, si queréis, las preguntas en el chat. Eh, y bueno, sin más, eh, damos la bienvenida a nuestra Consejera de Relaciones eh, Ciudadanas, Ana Ollo, que da la, eh, la bienvenida a la jornada. Hola, Ana. Buenos días a todas y a todos. Según on, eta ongi etorrea, beste bein, Nazarrako Gobernuak Bruselan duen ortezkaritzak Europako gai eiguruz antolatutako jardunali batera. Daki sonez, ekimen honek, Europa nafarrada da urbildu nahi du. Amabo vein bein, antolatzen oiditugu. Formacio salió en Vides. Decía que bienvenidas, bienvenidos a una nueva jornada organizada desde la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos dentro de los foros permanentes de encuentro. Sabéis, algunos de vosotros ya conocéis esta iniciativa que trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. La acción se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 2021-2024 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas en el eje que busca precisamente el objetivo de acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. En la anterior sesión informativa hablamos sobre el programa Europa Digital que junto con la transición ecológica constituye uno de los grandes retos de Europa y también del Gobierno de Navarra. Quiero recordar que gracias a ese programa contamos con el Polo Europeo de Innovación Digital, IRIS Navarra, cuya sede física se va a construir en la Universidad Pública de Navarra, en un proyecto europeo del cual recibiremos casi 2,5 millones de euros de financiación y del que forman parte la gran mayoría de agentes empresariales y asociativos de Navarra, así como universidades y clústeres. Hoy en foros vamos a acercar la realidad de los partenariados institucionales. Cuando elaboramos el mapa de la participación de Navarra en redes europeas, también dentro del Plan de Acción Exterior, clasificamos la participación de nuestra comunidad en función de la pertenencia a redes y asociaciones, presencia en las plataformas de especialización inteligente S4, así como en partenariados que, como sabéis, son de tres tipos, coprogramados, cofinanciados e institucionales. Hoy vamos a tratar estos últimos, los partenariados institucionales del European Innovation Technology, en una fecha que además es muy pertinente, ya que precisamente esta semana habéis tenido ocasión de aproximaros a otro tipo de partenariados, los cofinanciados de Horizonte Europa, en la jornada organizada por el Ministerio. En el programa de hoy vamos a poder conocer mejor el funcionamiento y oportunidades de financiación de cuatro partenariados europeos de gran interés para Navarra, y nuestra Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible S4. En concreto, hablaremos sobre tecnología de fabricación avanzada, materias primas, cambio climático y sostenibilidad, y movilidad urbana. Tratamos, como decía antes, de acercar la realidad europea y hacerla más inteligible. Y lo hacemos porque somos un Gobierno con vocación europeísta y porque defendemos que construyendo entre todas y todos Europa, Impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de nuestra comunidad navarra, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de la Unión. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso. Y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo continuo del conjunto de la ciudadanía y de sus poderes públicos. Y es ahí donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones con programas como el que hoy nos trae aquí. Así que muchas gracias, Esquerra Casco, a todos y a todas por participar en esta jornada, por acercaros a las oportunidades que Europa nos ofrece, porque ello, como digo, no solo permitirá sacarles el máximo provecho, sino que entendemos será un beneficio para toda Navarra. Buena jornada y que, como digo, saquéis de aquí oportunidades para todos y todas nosotros. Gracias, Esquerra Casco. Beatriz, no te estamos oyendo eh, ahora mismo. ¿No se oye? Ahora sí. sí. Parece que hay un problema con el audio. Eh, muchas gracias, Ana. Eh, pasamos ahora a Antoni Pilloan, que es director del EIT Manufacturing o de Fabricación Avanzada. Adelante, Antonio. ¿Me podrías confirmar, Beatriz, que veis mi pantalla, por favor? Sí, vemos tu pantalla y te oímos bien. Perfecto. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación y, ante todo, dar las gracias a la delegación de Gobierno de Navarra, en Bruselas, por organizar este evento y, y por invitarnos a, a formar parte de, de este panel. Eh, como bien ha comentado al principio, eh, hoy vamos a hablar de diferentes comunidades eh, de, de innovación y conocimiento, pero sí me gustaría... A, arrancar. Eh, brevemente, ya que soy la primera comunidad en hablar, eh, brevemente para presentar lo que es esta agencia, el EIT, es la Agencia Europea de Innovación de Tecnologías. La agencia eh, viene del antiguo plan Barroso, se constituyó en el 2009 y su forma de trabajar, eh, esa agencia estableció un roadmap en de el primer decenio, durante, hasta el 2020, para establecer una serie de comunidades en aquellos sectores claves para Europa. Es el plan inicial que arranca en 2010. Eh, marca ocho comunidades sectoriales, empezando por la del de, eh, sector energético, digital, cambio climático. Eh, posteriormente se unieron las comunidades de agro y salud. En una tercera ronda la de alimentación y las dos últimas, en 2018, fueron las de movilidad urbana y manufacturing a la que yo pertenezco. Posteriormente, el año pasado, ya dentro del nuevo plan Horizon Europe, se aprobó, bueno, perdón, este año, eh, ...se aprobó una nueva comunidad en industrias creativas. Entonces, bueno, simplemente pues, para poneros una en, en, en perspectiva. Entonces, como bien os decía, nuestra comunidad IT Manufacturing... ...arranca en el 2018. ¿Y por qué? ¿Por qué Manufacturing? Bueno, Europa ya eh, allá en el 2009 eh, reconoce la importancia del sector manufacturero... En, en, ...no solamente en la economía, sino en la historia europea. Eh, no hay que olvidar que ha sido históricamente siempre uno de los puntales de la economía... ...en el, en el continente... Aquí algunos números que os lanzo, 2,1 millones, no. millones de empresas, 7 trillones de, de euros en, de negocio, 32 millones de, de puestos de trabajo, de los cuales 13 en high tech, en empresas de alto valor tecnológico, em, 16% del PIB europeo y el 80% de las exportaciones. Por tanto. Estamos hablando aquí de un sector ya plenamente consolidado en Europa y que realmente tiene eh, bueno, pues, muchísimos actores ya en, eh, en, en nuestro tejido. Pero como todos los sectores, pues, eh, reconoce Europa que atraviesa una serie de, de retos. ¿no? Eh, por supuesto, todos, todos somos conocidos desde hace ya tiempo, de toda la transformación digital y la, y la adopción de las tecnologías de digitalización que van a requerir las industrias para seguir siendo competitivas. Todos los temas referentes a la sostenibilidad, y aquí no hablamos solamente de sostenibilidad medioambiental, sino económica, social, de, de las cuales, obviamente, el sector de fabricación es, eh, es, es importante y hay un marco regulatorio nuevo que tenemos que, que dar eh, cobertura. Y, por supuesto, todo el tema de la competitividad. ¿no? Eh, hemos sufrido muchas, eh, muchas crisis eh, en Europa. En el cambio de milenio hablábamos de que Europa perdió ese rol de liderazgo. Ahora el COVID nos ha dado otra vuelta de tuerca, con, nuevas, con nuevos retos. bueno pues Dado esto, decidimos constituir esta comunidad donde queríamos agregar todos aquellos eh, actores en Europa, ya sean industrias, centros tecnológicos, universidades, que tuvieran algo que decir sobre cómo dar respuesta a esos retos desde la innovación y la educación. Eh, arrancamos en 2019 nosotros en lo que llamamos la fase SUA, que es la fase de establecimiento de la entidad, eh, pero ya nuestras actividades, eh, nuestros primeros proyectos arrancan en el 2020. Acordados que en mayo, o en marzo, perdón, entramos en, en fase pandemia. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que somos hijos de la pandemia en IT manufacturing. Entonces, hemos estado dos años que han sido complejos, hemos tenido que adaptarnos a trabajar de otra manera, pero bueno, hemos conseguido, la verdad es que nuestros objetivos de crecimiento se han cumplido y ahora estamos ya en los siguientes cinco años de los siete años que tenemos firmados con Europa, eh, para dar cobertura a nuestros programas de, de innovación, educación y creación de negocio. Eh, yo estoy ahora mismo eh, hablando desde San Sebastián, donde tenemos nuestra sede de Europa Occidental, desde la que cubrimos todo el espacio, todo el territorio francés, español y portugués, eh, pero nuestra sede central está en París. Eh, junto con, con nuestra delegación de la Europa Occidental, tenemos otra en Darmstadt, cerca de, de Frankfurt, para todo lo que es el territorio del centro de Europa, en Milán, para cubrir la parte sur de Europa, en, en Viena, para hasta ahora el este de Europa. Gothenburg cubría toda la parte del norte. Y ahora en octubre abriremos una nueva sede en Atenas que tocará precisamente aquellos países más de, del este, sureste europeo, sobre todo ¿no? porque tenemos una serie de programas específicos tenemos RIS, que es para buscar un cierto equilibrio en las, eh, los scoreboards de, de innovación de los diferentes Estados miembros. Eh, arrancamos siendo 50 socios, a día de hoy ya somos 83, 84 creo que ayer se aprobó uno nuevo, eh, de los cuales me han de decir también que, que este año han entrado dos Pymes navarras, Aldakin y Loxin, y además también hemos firmado un acuerdo de, de colaboración con AIN, con la Asociación Industrial de Navarra, para atraer pues, más agentes, dar difusión dentro del territorio navarro, part hacer participar la industria navarra en nuestros proyectos. Como veis, nosotros somos una comunidad fuertemente... Eh, con una fuerte presencia de industria más de la mitad de nuestros socios son industriales eh, pero también eh, por los estatutos también tenemos universidades y centros tecnológicos eh, no solamente eso sino que hemos ya lanzado desde este año eh, una plataforma o un grupo de trabajo de todas aquellas startups con las que hemos empezado a trabajar en algunos casos trabajar con ellas significa acompañamiento pues, en, desde el punto de vista de mentoring, de hacer conexiones con grandes corporaciones o simplemente de búsqueda de inversores y en algunos casos, en algunos casos hemos entrado también directamente como inversores. ¿Vale? Esta simplemente es una foto, más de 80 startups están ya ahora mismo dentro de nuestra, le llamamos Edit Manufacturing Sparks, que es nuestra comunidad de, de startups. Pero no solamente trabajamos la parte de startups, trabajamos algo que para nosotros es, muy, es fundamental, que es el, el eh, upskilling, reskilling, perdonad los anglicismos, ya supongo que es el, el eje del día a día. Eh, antes decía que uno de los grandes retos que tiene el sector industrial en Europa es la adopción de, no, de nuevas tecnologías, eh, sobre todo en las digitalizaciones. Todo esto requiere que una gran parte del, del personal y trabajo hoy en día en fábricas tiene que ser reeducado. ¿no? Estamos hablando de eso. 32 millones de puestos de trabajo, 2 millones de, de empresas y el 40%, que no es baladí, eh, de, de los puestos de trabajo está identificado hoy en día por la Comisión Europea, necesita de esa reeducación en las nuevas tecnologías pues en eso también estamos estamos trabajando. ¿Qué es eh, manufacturing? Porque al final es un concepto muy amplio y de hecho nosotros en nuestra comunidad incorporamos empresas desde el sector aeronáutico, el sector textil, pasando por bueno, al final para nosotros manufacturing es procesado. ¿vale? Por tanto, las flagships, las temáticas que nosotros cubrimos con nuestros programas son muy transversales. Hablamos desde fabricación flexible, eh, temas relacionados con impacto medioambiental, la digitalización y los temas de robótica, pero robótica colaborativa. Esos son temas muy genéricos, pero son en los que hemos focalizado nuestras convocatorias. Y algo que también mis compañeros van a mencionar, nosotros tenemos tres tipos de actividades, eh, innovación, educación y creación de negocio. Esto, que es un modelo ya desarrollado por la Agencia Europea de Innovación y Tecnología en el 2009, le damos el triángulo del conocimiento. Y al final, lo que quiere decir es que para tener un impacto en, en la sociedad, en el planeta y en la economía, que son los tres objetivos finales de, de la agencia, hay que trabajar de forma equilibrada en, tre en, esos, tres, en esos tres ámbitos. Eh, me voy a saltar algunas slides. Eh, para nosotros innovación no es, no es investigación. Innovación para nosotros es tomar aquellos, eh, aquellas tecnologías que ya han llegado a un estado de TRL 6-7, y que lo que necesitan es un, una, un demostrador en entornos reales. Eso es lo que nosotros llamamos un proyecto de innovación y es lo que nosotros eh, en lo que nosotros damos, damos apoyo financiero, ¿vale? siempre de una forma consorciada. Eh, para ello, algo que es fundamental para nosotros es tener una plataforma ¿no? Con, para trabajo colaborativo, eh, la pusimos en marcha ya en el 2020, la llamamos Agora, eh, luego si alguna está más interesado, eh, ya, os, ya os diré cómo, cómo podéis e entrar. No hace falta ser miembro de IT Manufacturing. Cualquier persona que trabaje en el sector manufacturing se puede dar de alta en esa plataforma. Y allí, bueno, al final es una plataforma para generar debates sobre nuevas temáticas, nuevos retos, hacia de la tiende la te las tecnologías del manufacturing. Actualmente ya tenemos más de 1.500 personas registradas y bueno, y seguimos, seguimos creciendo. Creación de negocio. Aquí creación de negocio para nosotros va desde dar apoyo a startups, antes os estaba explicando eh, nuestro portfolio actual y eh, de aquellas startups a las que estamos trabajando, sobre todo en darles apoyo, a acceso a mercado y acceso a financiación, pero para nosotros también son las pymes, 90% de las empresas manufactureras en Europa son pymes, tanto nosotros eh, dentro de las actividades de business creation damos, tenemos algunas, algunos programas específicos para aquellas pymes que quieran hacer transformación tecnológica o de modelos de negocio y finalmente eh, también hacia las corporates y a las corporates les ofrecemos posibilidades de hacer eh, brokerage tecnológico es decir ellos nos dan un reto buscamos diferentes eh, startups o desarrolladores de tecnología que dan respuesta a ese reto que ellos, que ellos tienen y finalmente la parte de educación que para nosotros también es como decía antes es muy importante por, por los retos que os está explicando eh, aquí en la parte de educación tenemos programas tradicionales de doctorado y PhD, que, al, al igual que el resto de comunidades, el resto de, de, de ITES, eh, pero también luego tenemos eh, programas específicos de, de, de, para adquirir esos nuevos conocimientos. Y finalmente, algo que para nosotros también es muy importante, actividades específicas para atraer nuevo talento al sector manufacturero. Eh, el sector manufacturero es muy grande y está ahora mismo visualizando un reto fundamental. Importante. No están las escuelas de ingeniería, no hace mucho estaba hablando con, con, con el director de la escuela de Bilbao, eh, están teniendo un problema de atracción de nuevos estudiantes. Estamos viendo que muchos estudiantes están yendo a otras disciplinas y especialmente estamos viendo que el, que el gap en género no lo estamos cubriendo y, estamos, y con eso estamos perdiendo la mitad de la población. Por lo tanto, atraer cada vez más, más mujeres al sector manufacturero. Y ya con esto voy a concluir. Solamente lanzaros una noticia, eh, esta mañana, ah, hoy a las nueve de la mañana, hemos publicado en nuestra web la segunda convocatoria del de, de programa de ayudas a proyectos de innovación, educación y creación de negocio. Eh, por tanto, os invito a que entréis en, en, en nuestra web de puntoeu, eh, para que conozcáis más, ahí están colgadas las bases de la convocatoria. La convocatoria es pública y, la base, y las bases están disponibles para, para todos vosotros y eh, simplemente deciros que la, la convocatoria cierra el, el, el 10 de noviembre y con, con, esperamos poder dar respuesta ya en diciembre para arrancar proyectos en enero del próximo año. Va a ser un periodo muy rápido, no es lo habitual, lo habitual es que lancemos las convocatorias en torno a febrero o marzo, pero en este año hemos decidido lanzar de una forma extraordinaria una convocatoria extraordinaria valga la redundancia. Y con esto concluyo mi presentación. Y le devuelvo la palabra a Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni. Sí, yo seguir. Eh, muchas gracias por la, eh, por la presentación, por la claridad y la concreción. Pasamos ahora a, a la siguiente presentación a cargo de Ignacio Calleja del EITES de Materias Primas. Adelante, Ignacio. A ver... Screen. Me habéis invitado a, a compartir la pantalla. Eh, uh, screen. No sé si se ve. Ignacio, se ve azul. Pues no sé qué pasa aquí. El otro día funcionaba sí, bien. La pantalla está aquí. Si no se si no quieres, sé. la podemos proyectar. Eh, pues igual, porque no sé por qué no me deja compartir. Cuando el otro día. Nada. Tranquilo, Ignacio. Eh, no sé. Comparto, comparto yo un momento y te vuelvo a. Uh, der, der Mijos, versión a dar permisos versión a ver si ahora sale vale, estamos viendo la presentación ahora sí ahora se ve sí, sí perfectamente sí, sí. bravo lo conseguí de primera vale pues muy bien eh, lo primero, dar las gracias a, al Gobierno de Navarra, a la Delegación de Bruselas, dar las gracias también a Zabala por invitarme a, a participar en esta, en esta sesión. Eh, comentaros que en, en la agenda pone que soy eh, miembro del, del CLC South, eh, no, no es así, soy, yo dependo del Headquarters que está, de la oficina central que está en Berlín y soy Senior Advisor. Entonces. Eh, si os digo la verdad, bastante de lo que iba a decir al principio lo ha dicho ya Tony, porque al final eh, todas las, las comunidades que ha comentado él, pues tenemos el, el mismo approach, dependemos del, del Instituto Europeo, o sea que ya simplemente eh, ah. informaros que el, el KIC, el IT eh, Raw Materials de Materias Primas, nosotros empezamos nuestras actividades en 2015, eh, de acuerdo, ya llevamos siete años en funcionando. Eh, ¿Por qué el tema de, de materias primas? Eh, yo creo que igual no necesita ni, ni explicación por mi parte hablar del tema de materias primas. Ahora mismo todos estamos eh, preocupados, todos sabemos cuál es el, el problema de, de suministro de, de componentes, de suministro de materiales y el efecto que puede tener en, en, en la industria y, el, y en la sociedad en Europa. Entonces se decidió claramente tirar por un por una comunidad del conocimiento en temas de, de materias primas. Lo que sí os tengo que, que comunicar, lo que lo tengo que decir es que cuando nosotros definimos materias primas, no estamos, eh, no estamos englobando todo el rango de, de materias primas, ¿de acuerdo? Nosotros en el, en el KIC de, de, de Raw Materials solamente eh, trabajamos con metales y minerales, ¿de acuerdo? O sea, todas nuestras actividades sean de innovación, de educación, de apoyo a, a negocio, todo está englobado, englobado en, el, en el marco de metales y minerales. Solo tocamos metales y minerales. Eh, está claro que ahora mismo en, en Europa estamos en un, en un proceso de transición. Eh, si para, en cualquier evento que participáis, enseguida se habla de la transición digital, de la transición energética, de la transición verde, pero lo que por lo menos desde mi punto de vista está muy claro, es que para todos estos diferentes procesos de transición, todos ellos, hay un punto en común, que es la necesidad de materias primas. Si no tenemos metales y minerales para esa transición digital, para esa transición energética y para esa transición verde, personalmente creo que no se va, no se va a conseguir ninguno de esos procesos de transición. O sea, que en Europa absolutamente crítico el asegurar el suministro de estas materias primas, pero lo que es crítico no es solamente asegurar el suministro, es crítico asegurar el suministro sostenible de esas materias primas. ¿De acuerdo? Entonces, pues dentro del, del, del, de nuestra comunidad de conocimiento, lo que hacemos es abarcar el, el suministro de esos metales y minerales a lo largo de toda la cadena de valor. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cubrimos desde la minería hasta, hasta el, el reciclaje porque consideramos que tan importante es un suministro primario como un suministro secundario. Eh, lo comentado, el, el IT materials eh, eh, empezó a funcionar en el 2015. Ahora mismo somos más de 300 partners, hay más de 300 partners en, nuestro, en nuestra comunidad. Yo creo que estaremos ahora mismo alrededor de 320, 330 partners y... Y al igual que en el EIT en el Manufacturing, como os ha comentado Tony, en nuestro partenariado lo que tenemos son representantes de la industria. Cuando digo industria, tenemos representantes de grandes industrias. Tenemos Tata TataSteel, BAS, Yumicor, eh, Arubis, eh, Eramet. Eh, o sea, tenemos grandes empresas participando en el partenariado, pero la verdad es que os tengo que decir que estamos especialmente orgullosos que de esos 320-330 partners que tenemos ahora mismo, más de 100 son pymes de, de, de toda Europa. Eh, también tenemos universidades y tenemos centros de, de investigación. Cuando, si chequeáis en nuestras webs, las universidades y los centros de investigación que son partners en los diferentes KICs, veréis que es muchos de esos eh, centros de investigación y muchas de esas universidades pertenecen a varios de los KICs. Al final, los centros de investigación y las universidades tienen eh, muchos departamentos diferentes y al final cubren, una sola universidad cubre al final casi todas las temáticas de los diferentes KICs que tenemos ahora mismo funcionando. Comentaros que el, el headquarters de, de nuestro KIC está en, en Berlín. Las oficinas centrales están en Berlín. Eh, yo dependo de la oficina de Berlín, pero oh, como... Como bastantes de mis eh, compañeros, yo trabajo, hago, trabajo remoto, trabajo desde Vitoria, aunque lo del viajar es, eh, es un tema bastante recurrente. Nosotros ahora mismo tenemos eh, seis Innovation Hubs. ¿okay? Tenemos un Innovation Hubs que, que cubre la zona del Báltico, otro Innovation Hub Norte que cubre Suecia, Noruega, toda esa parte. Tenemos un Innovation Hub que está en el oeste, que la sede está en Lobeina, donde cubrimos uh, Bélgica, Holanda, parte de Alemania, Suiza. Tenemos un Innovation Hub central que está en Metz, en Francia. Tenemos un Innovation Hub sur que está en Italia y este es el que cubre Italia, eh, parte de, de los países del este, España y, y Portugal. Y tenemos un hub bastante potente en, en, en, en Polonia. Aparte de, veis si estáis viendo en la, en la pantalla, que aparte de los Innovation Hubs, tenemos también eh, Regional Centers. ¿okay? La diferencia entre los Hubs y los Regional Centers es que para, en los Innovation Hubs tenemos personal propio del, del, del, del ITRO Materials, tenemos eh, personal trabajando en, en, en Business Development, en apoyo a la, a la innovación y al, y al negocio, y tenemos offices que también trabajan en, en proyectos de educación. La diferencia con los Regional Centers es que los Regional Centers no tenemos staff, no tenemos personal propio de la IT-ROMA. ¿vale? Los, los Regional Centers lo que tenemos son algunos de nuestros partners que eh, nos, nos ceden una pequeña sala o dos pequeñas salas con staff suyo propio, aunque nosotros ayudamos en parte de esa financiación de ese staff, pero las sedes están localizadas dentro de, de algunos de nuestros, de nuestros partners en esas regiones específicas. Lo que sí que tenemos, si veis, es eh, muchos regional centers en, en la zona de, de los, de los, de, de, del este, porque a al, lo al mismo, como ya os ha comentado Tony, nosotros también tenemos dentro de nuestros diferentes calls, tenemos un call específico que es un risc call. ¿okay? Pues en, lo, en los calls específicos de RIS, eh, el partner que coordina y la mayor parte del consorcio y la idea que, que va a solucionar un problema tiene que ser específicamente en esas, en el, para esos eh, países. ¿vale? Eh, como os he comentado, eh, es importante tener muy en cuenta que nosotros trabajamos con materias primas solo metales y minerales y cubrimos toda la cadena de valor de metales y minerales. ¿de acuerdo? Nosotros tenemos proyectos que van desde la parte de exploración Pasando por minería, pasando como mejorar el procesado de esos metales y, y esos minerales. Cuando digo mejorar el procesado, lo digo desde el punto de vista de recursos, eh, evitar la generación de residuos, el, el tener que necesitar menos materia prima para producir la misma cantidad de producto e eh, incluimos aquí también la eficiencia energética. Nosotros tenemos también proyectos dentro de, de, de, de nuestro KIC, eh, que van enfocados a cómo mejor, mejorar la eficiencia energética en el procesado de metales y minerales. Una parte muy importante es la parte de, de reciclaje. Eh, todo lo que sea eh, reciclaje de metales y minerales de, por, de, que vienen de, de, de productos final de, de final de vida, también lo consideramos aquí. Otra parte importante es la parte de sustitución, ¿de acuerdo? O sea, eh, cómo en un proceso... Eh, podemos sustituir sobre todo el, la utilización de critical raw materials, de, de materiales críticos, eh, por otros menos críticos y finalmente eh, también consideramos lo que es el diseño de productos dentro de la, de la economía circular. O sea que veis que nuestro marco o nuestro área temática es muy, muy amplia. ¿De acuerdo? desde minería hasta diseño para economía circular, reciclaje, procesado, cualquiera de esas ideas puede entrar dentro de nuestros calls que tenemos de, de apoyo a la innovación y a la, y a la educación. Para tener una, una estrategia más centrada, lo que hemos definido dentro de, de nuestra comunidad es, eh, hemos definido tres diferentes grandes programas, tres lighthouses, como les llamamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esa diferente cadena de valor hemos agrupado los las diferentes temáticas en tres eh, Lighthouses diferentes. Tenemos el Lighthouse eh, de, de Sustainable Discovery and Supply, que este Lighthouse está muy centrado en todo el área de minería y de suministro primario de metales y minerales. Lo que tenemos después es un Lighthouse más dedicado al tema de desarrollo de, de materiales avanzados, como dentro de... Eh, eh, el, el título que, que veis ahora mismo aquí, Sostenible Materials for Future Mobility, lo acabamos de cambiar. Ese título se ha cambiado sol, solamente hacia, hacia materiales avanzados y cubrimos lo que es movilidad, energía, digitalización. Cualquier área que necesite un suministro de, de, de metales minerales puede estar englobado dentro de este lighthouse en el desarrollo de, de materiales avanzados. Y el último que es el de, el de, el de materias primas y círculos osaetis. Y aquí... Lo que nos centramos es en el suministro secundario de, de metales y minerales. Cualquier aspecto relacionado con reciclaje, con valorización de residuos industriales, eh, simbiosis industrial, el tema eh, muy importante de diseño para la economía circular, nuevos productos diseñados de otra forma para que sean más fácilmente reciclables o que sean más, más sencillos de reciclar o que se puedan reutilizar o remanufacturar de una forma mejor, entran aquí también y lo que hemos añadido recientemente es un aspecto específico, es el tema de trazabilidad. Ahora mismo en, en Europa hay un hay un claro hay una clara intención de ir en el camino de, de, de, de trazabilidad de, de productos y materiales pues lo que nosotros también a, a apoyamos es el desarrollo de estas nuevas herramientas de trazabilidad cualquier sistema de blockchain o de otros sistemas y que entran en nuestros, en nuestros calls. Trazabilidad no desde el punto de vista solamente de, los, de lo que os he comentado de los digital product passports, pero también de, de nuevas metodologías de, de evaluación de la sostenibilidad. de acuerdo Eso también entra de, dentro de este, de este house Hasta este año, os tengo que decir que nuestros calls eran muy, muy abiertos. ¿vale? Cualquier tema de, que, que entrase dentro de estos... Eh, tres lighthouses, que cubrís el área de metales y minerales, podría entrar. ¿vale? A partir de nuestro próximo call, que os diré más tarde, creo que se lanzará a finales de este mes, principios de octubre, vamos a restringir más el área donde, los, oh, donde se pueden lanzar eh, estos, estas, estas propuestas de, de proyecto. Hemos definido siete eh, value chains diferentes, que las tenéis aquí eh, definidas. Eh, baterías eh, paneles fotovoltaicos, eh, celas de hidrógeno, eh, motores y imanes, eh, materiales ligeros, eh, la impresión 3D y el tema de simbiosis industrial. Los calls para proyectos de innovación a partir de ahora, a partir del próximo call, solo vamos a admitir propuestas que vayan englobados dentro de estas siete cadenas de valor, porque queremos re, re, re, reforzar el, el impacto que tenemos a nivel eh, europeo y mercado y creemos que intentando cerrar un poco ese, ese arco de, de, de, de áreas temáticas donde podemos uh, aceptar propuestas, el impacto que vamos a tener va a ser, va a ser mayor. Eh, comentaros que a lo mismo que os ha dicho Tony, dentro de... ¿Se ve? Perdón, ¿se ve la, la presentación? perfectamente ¿Perdón? Perfectamente. Es que a mí me ha cambiado. Anda. Bueno, os sigo, sigo, sigo comentando. Al igual, a lo mismo que os ha dicho Tony, eh, los kicks al final tenemos una, una estructura similar, aunque las, los calls, las reglas de cada call, los números de cada call son diferentes dependiendo de, de, los, de los diferentes kits, ¿de acuerdo? O sea que yo os recomiendo, si estáis interesados en, en diferentes kicks sí que os recomiendo consultar las, las páginas web de los diferentes kicks porque los calls pueden ser diferentes, las reglas pueden ser diferentes, a pesar de que todos somos kits. En el caso de, de la Raw Materials, eh, tenemos eh, calls para apoyar proyectos de innovación a lo mismo que el IT Manufacturing, nosotros no apoyamos eh, investigación, de acuerdo. solo apoyamos innovación. En nuestros, en nuestros calls es eh, crítico y fundamental el justificar muy claramente el TRL actual de vuestra tecnología, de vuestra solución. En nuestros calls exigimos un TRL mínimo de 5. ¿de nosotros lo que apoyamos es... Ese TRL5, esa tecnología que la tenéis a TRL5, esa solución que la tenéis a TRL5, ayudamos a moverla hasta TRL7, TRL8. Pero es muy importante que en la propuesta se justifique muy bien el, el, ese TRL5 mínimo que tenéis en, en, en vuestra solución. Porque hemos tenido problemas con, con proyectos ahora mismo que, que, que, que a la hora de empezar a financiar el proyecto nos hemos dado cuenta que ese, ese, ese TRL no estaba en 5, estaba en 3, 4, incluso algunos en, en menos de tres Entonces, eso a, la, a, la, a lo largo, a la hora de, financiación, de financiamiento y justificación de proyectos, es un problema. Eh, lo dicho, nosotros tenemos dos calls al año, ¿de acuerdo? Acabamos o vamos a cerrar el call número 10 en la semana que viene, y el call número 11 lo abriremos a partir, no tenemos todavía fechas concretas, pero lo abriremos a partir de septiembre, eh, finales de septiembre, principios de octubre, mediados de octubre probablemente. Os, os recomiendo echar un vistazo a nuestra página web para ver cuándo abrimos eh, oficialmente el, el call. La mayor parte de nuestro presupuesto lo dedicamos a, a apoyar los, los proyectos de, de innovación. ¿De acuerdo? Es el, el, el mayor esfuerzo que hacemos por lo menos de parte de los es apoyar los, los proyectos de, de, de innovación. Absolutamente crítico que, que, que haya un, una empresa o varias empresas participando en el consorcio. Tiene que haber claramente un, un partner que va a comercializar la idea, que va a demostrar que esa idea va a llegar a mercado o que van a intentar llegar a mercado y cuál es el, el, el modelo de negocio que van a, que van a utilizar. En, en las propuestas eh, nuestras... Eh, es, es importante hacer una buena descripción de la parte técnica, pero os tengo que decir que es, in, es más importante hacer una buena justificación, una buena descripción de cuál es el modelo de negocio y cuál es el modelo de comercialización que, que, vais, a, que vais a llevar a cabo. Eh, proyectos de demostración, al mismo tiempo en el call también lanzamos proyectos de educación y cuando hablo de educación nosotros cubrimos un rango muy amplio de, de proyectos de educación. Nosotros apoyamos lo que es la creación y el desarrollo de nuevos eh, cursos de doctorado, de nuevos másters a nivel de la universidad, eh, pero lo que nosotros damos ahora mismo una relevancia muy importante es al tema del, del vocational training. Como os ha dicho Tony, el, el reeducar a los trabajadores de empresas, el reeducar a, a, a, a miembros de, de, de gobiernos, el reeducar miembros de, de, de entidades públicas, lo que es todo el tema de, de vocational training, nosotros ahora mismo le estamos dando incluso más relevancia en nuestras calls que los proyectos de, de, de universidad. Porque hay que tener en cuenta que hay una, una iniciativa que es CrossKick, que engloba todos los clics, donde se hacen también, donde hay un call específico para proyectos de. De universidades de, de PhD y de, de acuerdo eh, Y hasta este momento, nosotros también hemos apoyado el tema de lo que es el proyecto de educación de, a nivel de sociedad. El, sobre todo el, el tema de educación de, de niños a nivel de, de colegios o educación de, de, de consumidores. Tenemos un proyecto portfolio ahora mismo bastante amplio en este tipo de proyectos. Pero ahora mismo, eh, en, el, en el próximo call que nosotros vamos a tener, por ejemplo, no vamos a lanzar este, el aspecto específico de, de educación para, para, la, para la sociedad. Y finalmente, lo que también tenemos son programas de apoyo al desarrollo de negocio, eh, programas de apoyo a Startups. ¿de eh, vamos desde, desde, desde la idea inicial que pueden tener uno o dos estudiantes en la universidad a través de un programa que se llama Jump Started, Ahí financiamos a esos, a esos jóvenes que quieren empezar a lanzarse en la idea y crear un startup. Y cubrimos también ya la parte de, la, una vez que la startup está creada, cómo llegar a mercado. ¿De acuerdo? En, en conversaciones que hemos tenido con muchas startups apoyadas por nuestra parte, en estos siete años yo creo que habremos apoyado ahora mismo más de 150 startups. Eh, está claro que el apoyo económico que nosotros les damos les viene muy bien. Pero en, en, en la mayoría de los casos o en muchos de los casos, lo que nos dicen es que agradecen más la ayuda desde el punto de vista de ayudarles a, a desarrollar su, su plan de negocio y la ayuda de, eh, con, de contactarles con, con, los, con los final customers, con las grandes empresas que pueden ser sus, sus clientes finales. Para ellos es, es difícil, pero en nuestro caso les ponemos en contacto con esos eh, potenciales clientes finales que para ellos es muy, muy difícil de, de alcanzar. Y lo que estamos desarrollando ahora mismo también en EIT e Matías es, es crear eh, calls específicas para startups con, espe eh, con empresas específicas de nuestro partenariado. Hay, hay empresas dentro de nuestro partenariado que quieren contactar con startups muy específicas, entonces junto con ellas lanzamos estos calls específicos. Y termino aquí, perdón, no había Gracias. Un minutito, ¿vale? Un minuto más, ¿vale? Terminado. Ah, vale. Gracias. ¿Ya está? Ya está. Vale. Pues, pues, muchas gracias por, por, por la, la presentación y, y pasamos ahora al siguiente orador, que es Ignacio Chanza, de Leite eh, sobre Cambio Climático y Sostenibilidad. Estupendo, muchas gracias. Voy a ver si. Decidme por favor si podéis ver mi pantalla y si me veis bien. Sí, ¿Se, se ve bien. la presentación y se te oye Tenemos escritorio. Eh, estupendo. ¿Estáis viendo el escritorio o la presentación? La presentación, sí, sí, adelante. Vale, estupendo. Pues, eh, de acuerdo, esperemos que el ordenador no juegue malas pasadas durante estos 15 minutitos. Pues bueno, muy buenos días y en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación para formar parte de este evento. Muchas gracias al Gobierno de Navarra, a la delegación y, y como no, pues, pues muchas gracias a todo el equipo de Zavala. Eh, me gusta empezar con esta diapositiva que muchos de vosotros estoy seguro que conocéis. Esta foto se conoce como el Blue Marble, la canica azul. Y esta foto se tomó durante la última misión del Apolo 17 en su camino hacia la Luna en el año 1972. Y digo que me gusta empezar con esta foto porque se puede observar la Tierra y esto nos hace recordar que todo está conectado y que cualquier acción que hagamos tiene un impacto sobre nuestro planeta. No es nada nuevo si decimos que la emergencia climática está aquí y que hay más gente que se preocupa por el planeta. Puntando de esta forma la necesidad de actuar y tomar decisiones tanto con una cierta escala como con la urgencia requerida. Como dijo el informe del la en 2018, limitar el calentamiento global a un grado y medio requerirá cambios de y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Incluyendo aquí transiciones en los sistemas energéticos, terrestres, urbanos y de infraestructuras. Aquí incluimos también transporte de edificios y también en los sistemas industriales. Y es aquí donde aparecemos nosotros, ClimaKick. aquí llevamos más de 10 años en el mercado, es el mayor partenariado público-privado de Europa que aborda el cambio climático a través de la innovación para construir una economía de cero carbono. ¿Cuál ha sido nuestra, nuestra respuesta frente a esta emergencia climática? Pues bien. Lo que hemos hecho ha sido centrar nuestros esfuerzos en la innovación de sistemas, lo que se conoce por innovación sistémica, ya que consideramos que es la única forma posible de poder realizar el cambio que se necesita y con esa velocidad que comentamos que es la adecuada. Lo que nosotros queremos ver en el futuro es una sociedad próspera, inclusiva, resiliente y para poder llegar a ello lo que hacemos es apoyarnos en esta innovación de los sistemas. Nuestro enfoque se basa en un enfoque de portfolio, en un enfoque de cartera donde el desarrollo y la puesta en marcha de la innovación nos permite alcanzar un cambio sistémico. De esta forma, lo que hacemos es construir diferentes carteras o portfolios de innovaciones, que se eligen teniendo en cuenta múltiples factores, que puedan ser la situación, por ejemplo, o fijándonos en la experiencia, y que además funcionan o se activan mediante lo que llamamos las palancas de cambio. Estas palancas de cambio son las que nos permiten generar el cambio deseado, como por ejemplo, eh, la parte tecnológica, la parte política, la de participación ciudadana o la de financiación. Para nosotros, este cambio tiene un horizonte temporal, que es el año 2030. Este es el año que, que, que hemos establecido, que tenemos en mente, eh, en el cual queremos haber podido transformar ciudades, industrias o incluso cadenas de valor enteras. Aquí, por supuesto, trabajando conjuntamente con todos los actores implicados y, muy importante, trabajando junto con los financiadores de una forma orientada y ambiciosa. El cambio climático, como, como ya hemos comentado con las keys, pues bueno, es totalmente transversal. ¿vale? Eh, lo que nosotros hemos hecho, igual que, que, ha, que ha comentado Ignacio, pues ha sido seleccionar diferentes áreas de actuación vale, con algunos de los retos más difíciles para Europa y que concentra las mayores cantidades de emisiones, donde la adaptación y la resiliencia es más baja además. Eh, podéis ver aquí cómo tenemos el ámbito de las ciudades, del territorio, que incluye también la parte del agua y la industria, ¿vale? Y aquí es donde intentamos eh, posicionarnos para lograr esta transformación. He dicho varias veces ya la palabra transformación, el cambio sistémico, pero para ir un poco más allá, ¿en qué consiste este cambio sistémico? Pues bueno de una forma simultánea, de una forma de una forma interconectada. Evidentemente, nosotros creemos que la innovación es esencial, pero no el tipo de innovación, sino una innovación que entrelace todos los aspectos del sistema para generar ese impacto deseado. Es aquí donde debemos de actuar de forma simultánea, de forma interconectada, y además se debe de centrar en esas palancas de cambio que comentaba anteriormente y que ahora explicaré, para lograr esos cambios a, a tan gran escala, ¿vale? Tan grandes, esos cambios tan disruptivos, que no nos olvidemos, hacen falta si realmente lo que queremos es descarbonizar el planeta. En esta diapositiva podéis ver algunas de las palancas de cambio, ¿vale? Por ejemplo, dentro del, de la política y los marcos regulatorios, pues podríamos hablar de nuevos sistemas de gobernanza o nuevas políticas de subvenciones para favorecer el despliegue de las renovables o del vehículo eléctrico, por eh, podemos hablar del desarrollo de nuevas habilidades o la participación ciudadana en la toma de decisiones. Podemos hablar de la inversión y la, y la, y la financiación. Por ejemplo, pues des intentando desarrollar un nuevo marco financiero que facilite inversiones con capital paciente y a medio y largo plazo. Y no únicamente fijándonos con esos indicadores que miden a las startups ejecutando exit pues, bueno, a los tres años, a los cuatro años y cuando cae el cash flow, pues tiene un 6x en un momento determinado. Para eso hace falta generar, evidentemente, startups, nuevos modelos de negocio y, por supuesto, hace falta la tecnología. ¿Y por qué consideramos que nos tenemos que centrar en estas palancas de cambio? Pues bueno, nosotros como organización, ¿vale? y después de 10 años, comentaba antes, que estamos experimentando con esta innovación, hemos entendido que para, lograr, que para lograr el cambio que necesitamos, tenemos que enfocar esta innovación desde un ángulo totalmente diferente. Lo que queremos es pasar de lo incremental a lo transformacional. El enfoque de modelo de financiación de proyectos tiene que dar lugar a un enfoque ¿vale? de modelo de financiación de carteras. Los proyectos individuales, que lo que hacen es generar cambios graduales, deben de pasar a formar parte de una cartera de proyectos de innovación conectados. ¿vale? Donde aprendan unos de otros y donde esas actividades aisladas, que a menudo se centran en mejoras únicamente tecnológicas, se conviertan en, en una actuación conjunta sobre las diferentes palancas de cambio que el 1 más 1 al final sea 3, que no sume únicamente 2. Para todo esto, en el año 2019 pusimos en marcha lo que llamamos las demostraciones profundas. Eh, las demostraciones profundas han sido un banco de pruebas para saber cómo se pueden desarrollar e implementar estas transiciones sistémicas coherentes con esa meta de los 1,5 grados que nos marcaba el, el, el IPCC, ¿vale? que han solicitado diversos organismos y que además tenemos nosotros en nuestra propia estrategia. Parafraseando eh, un poco nuestro CEO, a Kirsten Dunlop, eh, las demostraciones profundas pretenden ser ejemplos inspiradores de lo que es posible realizar a nivel de sistemas completos, cuando la innovación está orquestada, es colaborativa y está dirigida por una misión. Ellas, eh, las demostraciones profundas, representan esa frontera de crecimiento de nuestra estrategia para afrontar el cambio climático mediante la innovación de sistemas. Eh, Vamos a entender un poco mejor en qué consiste eh, esas demostraciones profundas. ¿Cuáles ¿vale? son las partes que, que llevan? ¿vale? Podemos ver que dentro del proceso tenemos cuatro partes diferenciadas. Eh, estas cuatro partes, al final, lo que buscan es una visión común a largo plazo, ¿vale? Y empezamos por la número uno, que es lo que llamamos el intent. Y el intent es precisamente eso: establecer un acuerdo a medio largo plazo, una visión conjunta, vale, reuniendo a todos los actores que forman parte del sistema. Aquí se pretende que, además de estar involucrados, ¿vale? que se comparta tanto el éxito como el fracaso durante el camino. Cuando tenemos una misma visión a largo plazo, todos vamos a por ello. Y al final vamos a hacer a ser, durante todo el camino y vamos a compartir. experiencia. Eh, dos, ¿vale? sería lo que llamamos el, el frame. El frame es el mapeo del sistema. Se ¿vale? empiezan a diseñar diferentes posiciones de innovación que pueden ser las más relevantes. Luego pasaríamos a la parte 3, que sería la parte del portfolio, la parte de la cartera. Aquí eh, es donde se realizan los experimentos, ¿vale? Los experimentos, que son los proyectos, que es dentro de cada una de las posiciones que hemos definido anteriormente, pues vamos a realizar esos experimentos, esos proyectos. Y aquí las tenemos que combinar para lograr esa transformación, ese cambio esperado. Y por último, y no, y no menos importante, la parte de sense making, ¿vale? Que esto. Eh, en lo que consiste es en monitorizar, monitorizar, perdón, evaluar y aprender. Ya que se trata de un proceso interactivo, ¿vale? es fundamental aprender para mejorar tanto la curva de aprendizaje como para poder alcanzar economías de escala. Evidentemente, para poder llevar a cabo todo este proceso eh, tan complejo, eh, necesitamos pues, ciertos activos que nos permitan avanzar. Eh, algunos de estos activos lo tenéis en esta diapositiva, ¿vale? en la parte de educación eh, tendríamos eh, a los tres primeros, el programa de Young Innovators, que es para capacitar a los jóvenes, para que entiendan, exploren y aborden lo que son las causas y los efectos del cambio climático a través de la innovación, eh, con un objetivo principal que es potenciar las habilidades y la mentalidad de los adolescentes y prepararlos para liderarse innovación en sistemas, pues ya que al final ellos van a ser nuestros futuros líderes Vale. Eh, tanto en las sociedades, tanto en la sociedad como en las empresas. Eh, luego tenemos el Journey, que esto es la mayor escuela de verano de innovación climática del mundo, y lo que ofrece son pues, bueno, experiencias de aprendizaje con, con diferentes grupos multidisciplinares a través de retos. Desde el año 2010 eh, se han generado más de 480 soluciones climáticas a través de este programa. Y por último, en la parte de educación tenemos el programa de pioneros, que eh, también es un programa de aprendizaje e intercambio profesional. Aquí el programa funciona en más de 20 ciudades europeas y lo que ayuda es eh, a los participantes a pensar fuera de la caja. Es decir, eh, si estás trabajando en ayuntamiento, ese intercambio se realiza con un instituto tecnológico, por ejemplo, o con una empresa privada. Y así lo que se hace es dotar de, de una visión eh, más integral y entender mucho mejor cómo, eh, cómo se interrelaciona el sistema. En la parte de eh, participación ciudadana, pues tenemos un programa como es el Climazón, que sería como la antesala de la aceleradora, eh, pe perdón, la antesala del Climate Lunchpad. El Climazón es un jagatón que dura 24 horas, actualmente en 100 ciudades de, de todo el mundo, bueno, más de 100 ciudades, estos son medias que hemos sacado de, de, de los últimos eh, 8 años. Más de 100 ciudades de todo el mundo, están los 6 continentes y, puesta, y, y cuenta con más de 6.000 participantes. Y luego en la parte de emprendimiento, tenemos el Claman Launchpad y la aceleradora. Claman Launchpad es una competición de ideas de negocio. Y muchas de estas ideas de negocio vienen del Climazón, de las ideas que han desarrollado ¿vale? a través de ese hackathon. Eh, más de 50 países y apoya cientos de nuevas empresas eh, anualmente. ¿vale? El programa lo tenemos muy activo en África, en Asia y América Latina, con, con sus finales correspondientes a nivel, a nivel continente ya que en estos sitios, por ejemplo, pues no, no existen plataformas de, de apoyo para este tipo de, de empresas más verdes o, o, o ecológicas. Y por último tenemos la aceleradora, el Climate Accelerator, le llamamos ahora, esta es la mayor aceleradora de empresas para el emprendimiento climático, actualmente en más de 40 países, ¿vale? Y eh, dividido como en tres tipos diferentes de aceleración, por un lado tenemos lo que es la aceleración eh, propiamente dicha por países, ¿vale? Es Place-Based eh, Acceleration. Luego tenemos lo que es la aceleración abierta, ¿vale? Eh, y, por último, tenemos la aceleración temática, que se basa en diferentes áreas o sectores, como pueda ser pues eh, las ciudades, marítimo o en los temas del suelo. Por ejemplo, también tenemos la aceleradora sectorial. Esto es lo que ayuda, pues, bueno, al estar eh, a nivel sectorial y no estar basada simplemente en un país, ayuda mucho a la internacionalización y al escalado de esas nuevas eh, empresas e ideas de negocio. Aquí podéis ver, pues, algunas de las referencias de estos programas cuando eh, los hemos eh, lanzado a clientes externos. Perdonad, he pasado la diapositiva, pero, bueno, podéis ver con Google, por ejemplo, que les hemos ayudado con su programa para buscar empresas que puedan descarbonizar. O con el programa de Amazon también, pues, les hemos, eh, les hemos ayudado con, con, el, con el Amazon eh, CleanTech que, que lanzaron últimamente. Además de esos, de esos activos, eh, contamos también con otro activo muy importante, como es la comunidad. De todo esto, evidentemente, no se puede hacer en solitario. Se necesita una comunidad que te apoye, una comunidad que, que comparte y una, y una comunidad que contribuya a realizar este cambio. En nuestro caso, nuestra comunidad tiene actualmente más de 400 socios, ha conseguido apoyar más de 1.800 startups, eh, ha lanzado más de 600 nuevos productos y servicios al mercado, ...y ha tenido más de 54.000 participantes dentro de los diferentes programas. Se han creado 10.000 puestos de trabajo y se han atraído cerca de 1.800 millones de inversión para las startups... ...apalancando una financiación total de 4.000 millones. De euros. Estamos actualmente activos en 38 países del mundo y tenemos oficinas en 13 ciudades de Europa... Y luego podéis saber, eh, ver aquí dónde estamos también haciendo la parte de aceleración. ¿vale? Aquí eh, estamos trabajando, pues como comentaba, en Asia. Podéis ver que estamos eh, trabajando en, en Sudamérica. ¿vale? Eh, y dentro de nuestra ¿Un minuto, comunidad, como... Ignacio. Sí. Vale. Un vale. Y dentro, dentro de nuestra comunidad, pues bueno, trabajamos con más de... Eh, 2.000 organizaciones ¿vale? que engloban al triángulo de la innovación que, que se comentaba antes, ¿vale? aunque para nosotros aquí eh, lo que quiero destacar es que además de la parte empresarial, la parte académica y la parte de research, de investigación, investigación, ¿vale? eh, es necesario trabajar con, las, eh, con la parte pública, donde trabajamos con gobiernos locales, gobiernos regionales y con gobiernos nacionales. Muy brevemente, un, un caso... Eh, un ejemplo de Deep Demonstrations, ¿vale? Para que sepáis, eh, estas son las diferentes áreas que trabajamos los Deep Demonstrations, totalmente alineados evidentemente con el Green Deal, totalmente alineado con las misiones y simplemente un ejemplo, pues el de las ciudades limpias. Aquí estamos trabajando en España principalmente con Madrid. Aquí lo que tenemos es un Challenge Owner, ¿vale? En este caso me voy a centrar en Madrid, pero aquí podéis ver el global en las ciudades que estamos realizando esa transformación. En Madrid nos, nos centramos en la calidad del aire. Para trabajar con ellos tenemos lo, lo, lo que llamamos los designers, los co-designers, que son las entidades que nos ayudan a hacer que sea bancable toda la financiación eh, que hace falta, por ejemplo, ¿vale? O a tener procesos de participación ciudadana para que todo el mundo, eh, para que todo el mundo entienda el por qué y dónde se están gastando pues, eh, mucha parte de la financiación pública. Eh, os ayudo simplemente a que os metáis en la página web. Actualmente tenemos eh, algunas calls abiertas, ¿vale? Eh, de Blue Economy en las Islas del Pacífico, por ejemplo. Eh, y tenemos otra, bueno, en el IIT hay una de Economía Circular. Por lo tanto, en nuestra página web siempre actualizamos todas, todas las, las calls for proposals que lanzamos y aquí pues estáis invitados a participar ya que están abiertas tanto a socios de Climate Kick como a los Muchísimas gracias. Muchas gracias Ignacio. Pues pasamos ya a nuestra última oradora, que es María Paula Caicedo, de Leite de Movilidad Urbana. Genial, Beatriz, muchas gracias. Eh, comienzo entonces. Fantástico. Eh, entonces, eh, bueno, primero que todo, eh, me presento María Paula Caicedo, soy la responsable del Hub del Sur de Europa para el EIT de Urban Mobility. No entro en más detalles porque nuestra organización es similar a la de todos los clics que se han acabado de presentar eh, y entro en materia porque veo que estamos cortos de tiempo. Entonces... También, en, en términos de background, de por qué existimos, eh, el cambio climático, obviamente, está obligándonos a cambiar la forma como vivimos, como trabajamos, cómo nos movemos, eh, y para la Unión Europea, claramente, es una prioridad eh, en el tema de la, de la movilidad, de acelerar el cambio a una movilidad más sostenible. Nosotros somos, podemos decir, el brazo armado, en términos de movilidad, que apoyándonos en la digitalización y en las eh, energías alternativas, eh, vamos a ayudar a encaminar toda esta innovación para que responda y sea pertinente a, a, a los retos que tenemos a nivel, a nivel bueno, europeo y, y mundial. Eh, como decía eh, el famoso arquitecto Cedric Price, la tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? ¿No? Claramente no es cuestión de innovar por innovar y de inventar tecnologías, a diestra y siniestra. Es importante que lo que sea que se invente sea pertinente, que sea aplicable, replicable, sostenible y sobre todo que tenga en cuenta todo el ecosistema. El ecosistema público, privado, las startups, las universidades, para asegurarse que el despliegue, como dije anteriormente, responda a los retos que tenemos hoy en día. ¿Cómo funcionamos nosotros? Eh, nosotros tenemos a las ciudades, más concretamente al ciudadano, el corazón de todo lo que hacemos porque al final son ellos quienes van a aplicar, usar y absorber todas estas innovaciones. Entonces, primero conectamos. El, el, el approach es muy parecido al de los otros, otros KICS. Eh, tenemos a, un, a, una, a una empresa que quiere innovar en temas logísticos, pero para hacerlo necesita trabajar con un operador de transporte público. Pero también necesita el apoyo de, de, del ayuntamiento de una ciudad que le ayude a ver cómo funciona en condiciones reales. Y, ya, y no solamente tener ese patrocinio de la ciudad, sino de pronto también trabajar con el operador logístico que será quien use esta innovación. Y por qué no también, importante saber, los ciudadanos que terminarán impactando, siendo impactados por esto, qué opinan, qué creen que debería ser la mejor manera de aplicarlo. Toda esta gente no se conoce y no sabe cómo encontrar de todos los actores del ecosistema aquel que está alineado con sus objetivos y que está dispuesto a, a intentar probar estas cosas juntas. Entonces, ahí viene nuestro rol, conectar a todos estos, estos actores del público, del privado, eh, a los ciudadanos también, para que creen juntos eh, las innovaciones. Luego, eh, el, lo más importante que nosotros tenemos en, en el EIT de Urban Mobility es acelerar la innovación en la movilidad, pasar de la investigación al mercado, ya sea porque con, con nuestros amigos del, del proyecto de logística eh, crean un consorcio y los ayudamos a encontrar a todos los partners que necesitan, luego a establecer su proyecto, eh, a, los acompañamos en la búsqueda de fondos, en el desarrollo y despliegue del proyecto, en el texto de sus soluciones, o trabajando con el ecosistema de las startups, acelerándolas y logrando que lleguen al mercado y que luego se expandan. Eh, y finalmente, cerramos el círculo porque somos conscientes que hay un gap de conocimiento. Eh, el mundo de la movilidad urbana en medio de todo es, es muy joven y por lo tanto no hay suficiente, eh, suficientes expertos que ayuden a acelerar este cambio. Entonces nosotros generamos un pool de talento eh, por un lado y también trabajamos en la diseminación para asegurarnos que la mayor cantidad de, de público posible pueda acceder a las, al expertise de, de los temas de movilidad. Ahora si entramos más en detalle eh, en, en la materia que nos, que nos atañe hoy en día, eh, ¿cómo financiamos, cómo actuamos nosotros en temas de, de, de financiación? Nosotros primero trabajamos con cinco áreas de, de, de um, temáticas de movilidad. Eh, la movilidad del futuro, la logística, la movilidad activa, eh, movilidad y energía y el espacio público. Y eso es lo que nos guía a la hora de, de ir apoyando diferentes proyectos para asegurar que estamos cubriendo todas estas áreas temáticas. Entonces, según el, el, el TRL level, que al final es la madurez de, de la tecnología, nosotros tenemos diferentes herramientas para, para, para entrar. Insisto, es muy parecido como cómo funcionan los otros KICs. Entonces, ¿cómo empieza todo? Con una idea, con filosofar, con la curiosidad, con saber que hay un tema que, que es importante hoy en día, no se ha materializado, no sabemos cuándo ni cómo llegará, pero necesitamos empezar a hablar de ese tema, el hidrógeno. Cuando llegue, ¿dónde se generará? ¿Quién lo tendrá primero? ¿Cómo se regulará? Pues es importante que, desde ya, pongamos a todas las personas, a los eh, actores claves del ecosistema, alrededor de una mesa, a que discutan, a que, a que hagan eh, talleres, a que generen white papers para sentar las bases para cuando llegue esa innovación. Entonces, aquí nosotros tenemos Special Interest Groups que se dedican a esto. Una vez ya avanzamos y tenemos eh, un TRL de, de un 5 o 6, entonces ahora trabajamos con los Action and Impact Groups, donde básicamente lo que hacemos es guiar a, a formar consorcios eh, nosotros no tenemos solamente Horizon Europe, hay fondos en Europa que incluso muchos no conocen, entonces nosotros ayudamos a encontrar cuál es el fondo ideal que se ajusta a, la, a, a, a los objetivos de un proyecto en particular que ha sido creado en un consorcio de nuestra red eh, y los acompañamos de nuevo en este proceso de establecer su, su proyecto, de... De, de buscar esa financiación, los, les hacemos coaching y Project Clinics para asegurar que cuando se presenten a, a, a las convocatorias, pues mejoren su, a, su tasa de, de éxito, eh, y algunas veces nosotros mismos participamos en los consorcios. Y finalmente, cuando ya tenemos un producto o servicio que está más cerca al mercado con un TRL de, de 9, eh, aquí ya lo que se busca es marketear productos. Entonces, esto ya son fondos propios nuestros, eh, y una vez al año hacemos una convocatoria de innovación, eh, que, que bueno, este año ya pasó, pero, pero, pero pueden eh, en nuestra web están las fechas de las próximas. Y luego, para el ecosistema de las startups, eh, nosotros tenemos diferentes también, diferentes eh, mecanismos de ayuda según el nivel de TRL en el que estén. Eh, al final, como decía Ignacio antes... Eh, las startups buscan siempre dinero, pero además del dinero realmente buscan también un acompañamiento, un coaching, un business development, un networking y es, eso, y es eso lo que más le damos nosotros. Les ayudamos algunas veces según el nivel con algo de dinero, pero es muy poco. El, el grueso de la ayuda que nosotros le damos a las startups está en, en, en, en este coaching, en esta incubación, en esta aceleración. Eh, no obstante, cuando nosotros estamos eh, trabajando con ellas, vamos monitoreando y haciendo un scouting tanto de nuestras startups como las que están en el mercado y cuando encontramos startups potenciales que se alinean con nuestras temáticas de movilidad, nosotros nos queremos volver, estamos trabajando en, en, en volvernos un, un, un investo, inbe, in, inversionista de impacto, eh, entonces invertimos, ¿vale? Eh, una de las maneras, para dar un ejemplo, de cómo ayudamos también a que las startups no solamente maduren hasta tener un producto que esté en el mercado, sino que también, cuando ya estén en el mercado, crezcan y puedan acceder a las ciudades, que es un contacto clave, porque al final, en términos de movilidad, eh, las ciudades son el mejor, la mejor plataforma para probar eh, y comercializar las soluciones. Tenemos eh, dos plataformas diferentes que, que están basadas en, en, uh, en retos definidos por las ciudades el Raptor, que es más sencillo, más rápido, y el Challenge My City es, es un trabajo mucho más detallado con, con las ciudades. No voy a entrar en el detalle de, de, de, de, de, de cómo se constituye, pero lo que es importante es que si estamos hablando de financiación, lo interesante de acá es que cada ciudad tiene un plan de movilidad urbana que tiene que desplegar. Entonces, hay temas que son difíciles porque no saben quién lo puede resolver, o no saben siquiera si se puede resolver, entonces nosotros nos sentamos con ellos, los identificamos y abrimos convocatorias con esos retos en mente, para que las startups o las SMEs puedan aplicar, aplican, ganan, hacen un piloto, testean, miran cómo responde el ciudadano, y si funciona, luego eso se, se, se desemboca en, en contratos con la misma ciudad y con otras que ya han visto que, eh, habiéndolo testado en el mundo real, funciona. Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 150 socios, esto está creciendo día a día, con los que, bueno, nos movemos adelante, tenemos una red de ciudades con las que trabajamos en Europa, eh, también eh, tenemos pues, instituciones de investigación, universidades, la industria en corporaciones, SMIS, eh, universidades y el ecosistema de, de las startups. Nosotros trabajamos aproximadamente, hemos trabajado con 200 startups en los cinco diferentes temáticas de movilidad y hemos invertido más o menos aproximadamente en 50 de ellas. Y bueno, acelerando el cambio, pues tenemos ya un, un pool de talento eh, con estudiantes que están actualmente eh, cursando másteres eh, o, o, o doctorados eh, y que ya están saliendo al mercado. También eh, nuestra, nuestra web de aprendizaje, eh, bueno, ya está alcanzando el millón, el millón de visitantes. Eh, hemos apoyado más de 70, incluso este número ya no, es, ya no es válido porque sigue día a día incrementándose proyectos que se han traducido ya eh, la tercera parte se ha traducido ya en, en, en soluciones que han sido lanzadas y están siendo comercializadas en el mercado, eh, y lo que hemos invertido en estas, en estas startups que, que mencioné, bueno, si invertimos 2 millones, con nuestra ayuda pues hemos logrado multiplicar la cantidad de, de, de, de, de fondos que han podido recibir de otras fuentes. Y bueno, ya para cerrar, eh, me gustaría contarles sobre un par de ejemplos que, que, que hacen más tangible estas ayudas de financiación que, um, que ofrecemos. Eh, el primero es estos Action Impact Groups eh, que mencionaba, eh, Uh, Las New European Cities Mission, uh, que escogió estas 100 ciudades en Europa, que tienen que, perdón, escogió estas ciudades, que deben ser eh, climate, uh, climate neutral eh, para el 2030, eh, pues se necesita ahora ayudar a estas ciudades a desplegar todos estos planes y materializarlos y alcanzar ese objetivo. Entonces, eh, nosotros formamos un consorcio entre ellos, eh, bueno, entre ellos con nosotros KICS y liderado por, uh, por nuestros compañeros de, de Climate Kick somos más de 30 eh, y en ese consorcio logramos un, un, una financiación eh, importante y durante esta década vamos a dedicarla a ayudar a las ciudades. Entonces ahorita, a principios de este mes acaba de salir la convocatoria eh, para ayudar a, a, a testear, a desarrollar innovaciones que ayuden a las ciudades a llegar a, eso, a este objetivo de... de de Carbon Neutral. Algo más pequeño, porque bueno, empezamos desde a, un proyecto de 32 millones a nivel europeo y aquí hablamos de cosas más concretas. Entonces, cuando yo hablaba de nuestros fondos propios, nuestra convocatoria de innovación, pues este es un ejemplo: es un proyecto que se llama Slowdes, liderado por uno de nuestros partners eh, Factual, eh, que busca digitalizar y hacer más eficiente toda la gestión de la carga y la descarga en la ciudad de París. Esto significa no solamente el uso de las plazas de carga y descarga, sino también el tráfico que se genera cuando son mal utilizadas. Aquí el funding fue de, la financiación fue de 750 mil euros, eh, más la posibilidad de hacer el piloto en París. Y finalmente, eh, como comentaba, un, un, plataformas que con las que trabajamos con las ciudades para asegurar que, que, les, que, que ellos puedan desplegar todos sus planes de movilidad urbana, tenemos el Challenge My City. Hicimos uno con la ciudad de Toulouse, que está sucediendo este año eh, y el, la financiación fue de 120 mil euros. Ellos quieren promocionar la movilidad activa, eh, para eso necesitan generar intermodalidad en sus eh, estaciones principales de, de tren eh, y aquí el, el, la solución básicamente es un parque inteligente de bicicletas donde se prestan eh, cargo bikes y también hay recarga solar de, de bicicletas y patinetes eléctricos. Y esto es, pues bueno, como pueden ver, hay unos de logística, hay otros eh, de movilidad activa o simplemente de, de espacio público. Con esto cierro mi presentación. Eh, los invito a que visiten nuestra página donde estará toda la información más en detalle y sobre todo las, las fechas de las, próximas, de las próximas convocatorias. Y vuelvo a ti, Beatriz. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias. Eh, bueno, tenemos ahora un ratito para, para preguntas. Eh, os leo las que han ido llegando. Eh, a ver, una para Antoni. No sé si, ah, estás ahí, muy bien. Eh, que dice, ¿podrías avanzarnos un poco más sobre las actividades que hacéis orientadas al vocational training? ¿Y cómo se apoya a, a una empresa concreta en estos temas eh, en, el, en el KIC? Eh... Vale. Bueno, nosotros a día de hoy eh, las iniciativas las estamos haciendo no directamente traccionadas desde el, desde el staff de Leite manufacturing, sino a través de convocatorias abiertas, donde de forma consorciada las empresas, junto con centros educativos, presentan sus propuestas. ¿vale? Es decir, no, no es que nosotros lancemos el proyecto o gestionemos el proyecto, sino que nosotros hemos actuado en la parte educativa como como como generador de ideas de proyecto. Eh, en nuestro caso, antes de hablar, había como tres tipologías, había además los formales, que además creo que están todos los kits en ellos, de Masters PSDs, pero entiendo que la pregunta va más orientada hacia cómo aseguramos esos, eh, eh, no sé, eh, eh, esas actualiz actualizaciones en la formación de los profesionales en la industria. Hay algunos, sabéis que ahora está muy de moda eh, los modelos del, del eh, pues esto, el, el Learning Platform y el, y, el teaching, uh, y el Teaching and Learning Platforms. ¿no? Son modelos de, al final de replicar entornos eh, industriales reales pero en plataformas virtuales. ¿no? Entonces, bueno, ahí se un tipo de convocatoria en la que empresas que tengan esa necesidad, junto con centros formativos, puedan presentar una candidatura a través de la convocatoria. Y otras pueden ser simplemente necesidades puntuales, donde ellos pueden unirse y, y presentar esa candidatura. Eh, repito, al final, como todo esto va en, en base a una convocatoria, lo que sí que es importante es leerse las, las bases de la convocatoria. Además, las bases de la convocatoria nuestras van cambiado de año en año o de semestre en semestre porque algo que nosotros vamos viendo también con, nuestro, con nuestros propietarios, eh, algo que, que hay que tener en cuenta es que las KICS eh, somos entidades privadas y por tanto tenemos unos propietarios por detrás. ¿vale? Y cuando os hablaba de esos ochenta y pico socios son los propietarios de IT Manufacturing, en última instancia, son los miembros societarios. Entonces, nosotros constantemente estamos haciendo un batido con ellos para ver cuáles son las necesidades y adaptar las convocatorias a esas necesidades que nos marca la industria. Sé que no doy una respuesta muy concreta, ¿vale? porque no puedo explicar exactamente en detalle cada uno de los proyectos, ¿vale? por eso ya forma parte de ver la acomodatoria, presentar la idea y luego ver eh, bueno, si esa idea puede ser, puede ser financiada. Pues porque nosotros no gestionamos los, los, los proyectos con el estar propio. Vale, bueno, si hay, si, si nos envían otra pregunta más de detalle, te la reenvío. Vale. Eso es, si no, efectivamente, siempre queda la opción de a través de mi correo electrónico eh, hablamos de este tema más en, en otro momento. Por supuesto, mis datos son plenamente están a vuestra disposición. Vale, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿eh? esta para Ignacio, que es eh, un poco en plan más práctico, que cómo puede una organización eh, entrar en la comunidad de Climate Kick y... ¿Cómo se pues, cómo sería para acceder? ¿Si hay alguna cuota? Sí, pues, eh, bueno, hay diferentes vías para acceder. Eh, se puede acceder eh, pagando una cuota, por ejemplo, para pertenecer a, a lo que sería la comunidad de Climate aquí como tal, donde ahí lo que hacemos es eh, poner en contacto al diferente partenariado, eh, hacemos webinars, es decir, tratamos de cierto valor añadido. Esos webinars, por ejemplo, es para presentarnos eh, y muchas gracias María por Net Zero Cities. Eh, al final de mi presentación está, de manera que eh, podéis eh, podréis encontrar un, un poquito más de información, no me ha dado tiempo, pero por ejemplo para el Net Zero Cities, pues al final nosotros dentro de nuestra comunidad, pues lo que hicimos fue eh, hacer diferentes webinars, ¿vale? Para ponernos en contacto y para saber qué ciudades eh, realmente querían trabajar con nosotros en esa convocatoria, por ejemplo, como, como el, el Horizon Europe. Eh, actualmente seguimos haciendo eh, para otro tipo de convocatorias que, que queremos. También puedes, puedes unirte a la comunidad. En caso de que se le seleccione un proyecto que habéis presentado a una convocatoria, os pues podéis unir a la comunidad también. Eh, como grantor. no hace falta pagar una cuota para ser socio, sino que también podéis recibir la grant, la financiación del EIT, sin necesidad de pagar una cuota. Eh, evidentemente, tanto en Climate Team eh, como en cualquier otra kick esto tiene un proceso, está validado por el EIT, que es el máximo financiador, y hay que dar cierto tipo de, de documentación. Pero bueno, eso se ve en detalle una vez pues el socio haya demostrado, vale porque tiene que demostrar que está trabajando, en nuestro caso es en el ámbito del cambio climático, y de que no es algo oportunista, ¿no? que hay un proyecto que aparece y entonces eh, pertenezco a la comunidad. No, tiene que tener un track record, no queremos en nuestro caso greenwashing, empresas que eh, se quieran poner verdes, pero realmente... Eh, no son tan verdes como parecen y, y luego, pues, pues, evidentemente hay cierto, cierto tipo de información financiera. ¿no? La forma de trabajar con nosotros eh, en la parte de innovación de proyectos, os estoy hablando, sería esa. En la parte de aceleración, evidentemente, o en la parte de educación es participando en nuestros programas o nuestra aceleradora. O sea que están más que invitados a, a presentarse a cualquiera de los programas que, que, que tenemos. Y creo que será bastante parecido tanto para Climate aquí como para el resto de KICS. Eh, igual me podéis corregir, eh, Tony y María, pero. Sí. Uh -huh. Vale. Sí, exacto. Bueno. Y una última pregunta, esta para María Paula, un poco sobre el funcionamiento de, de, de la red. Pues ¿cómo sería, el cómo funciona el networking? ¿Y qué aporta ser socio de la CIC? O sea, ¿qué, qué diferencia hay entre ser miembro o, o, o ser externo? Vale. Bueno, puedo responder esta pregunta o, o muy ampliamente o muy sencillamente. Voy a intentar hacer un poco la mitad. Nosotros tenemos un, un, un sistema de partenariado eh, para ciudades en el sector privado y para las universidades. Hay un fee que se paga. Eh, las ciudades pagan un fee de 10.000 euros para trabajar con nosotros full service, y luego para el sector privado hay dos niveles, Silver y gold, eh, se pagan 10.000 para el silver y 30.000 para el gold, todas estas fees son anuales. Trae muchos beneficios, pero bueno, entiendo que la pregunta va con el networking, concretamente. Eh, el ejemplo que yo di ahorita para temas de, de Connect People, pues este, este, esta empresa que quiere innovar con su solución logística, intentó por su lado contactar con eh, el operador de transporte público, y nunca tuvo respuesta, con la ciudad tampoco hubo respuesta. Vino a nosotros y nosotros... le ayudamos a aterrizar el requerimiento, los pusimos en contacto, tanto con todos, con todos sabiendo, ayudando a organizar, bueno, cómo, ¿cómo estructurar esto? ¿Cuál debería ser el rol de cada uno? ¿Cómo estructurarlo? Y digamos que lo tomamos de la mano y fuimos al contacto correcto, al nivel correcto, no operacional, sino estratégico. Eh, trajimos a la ciudad, lo sentamos a todos, a, a discutir el tema, a facilitarlo. Entonces, bueno, eh, este puede ser un nivel de networking, como puede ser también que a lo largo del año nosotros tenemos diferentes efe, eventos y foros eh, donde invitamos a nuestros, a nuestros partners para que se presenten, para que interactúen, eh, o tan sencillo como que nos pueden llamar y decirme María Paula, eh, estoy buscando a alguien que se encargue de hacer estos temas de... de ese, de movilidad compartida, eh, pero es muy específica para, las, para, para fuera de las ciudades. Eh, Conoces a alguien y yo, bueno, sí, yo tengo a alguien que en Francia, de otros pubs, yo conozco la red entera y te pongo en contacto y te facilito una reunión. Entonces, abrimos puertas. Networking es que abrimos puertas. Nuestro evento faro, eh, que es el um, Tomorrow Mobility World Congress, que sucede en noviembre, los invitamos a todos a que, a que nos, nos, nos acompañen acá en Barcelona. Eh, Vienen también todos nuestros partners y hay side events. Hay una cena de gala, hay cócteles hay networking sessions, hay uno solo para ciudades, hay otro de matchmaking y todo esto busca es que se hable nuestra red. Eh, porque al final nuestro rol es conectar los puntos. Alguien que nuestra red, pues no tienen todo esto, básicamente. No sé si también los compañeros de los kicks quieren comentar algo, pero yo entiendo que es muy parecido el, el funcionamiento del networking. No veo más preguntas ni manos levantadas, todavía quedan algunos minutos si alguien de la audiencia quiere, quiere levantar la mano, miramos. Si no, aprovecho para deciros a todos que eh, las diapositivas y, y la grabación del webinar eh, se colocarán en nuestra página web, en el evento. Eh, bueno, si no nadie levanta la mano, eh, daros las gracias a sobre todo a los oradores. Creo que habéis sido, hemos elegido súper bien este panel. Me han parecido las presentaciones eh, muy concretas, eh, con mucha información eh, práctica para quien quiera aprovechar estas oportunidades. Y bueno, sí creemos que hemos conseguido el objetivo de acercar la realidad europea de estos partenariados institucionales, eh, que bueno, ha quedado bastante más claro cómo funcionan y qué oportunidades de financiación eh, ofrecen se podrían ofrecer a Navarra en fabricación avanzada, materias primas, cambio climático y sostenibilidad y movilidad urbana. Y esperamos que, bueno, que, que sea de utilidad, que se aprovechen estas oportunidades. Ahí quedan los contactos, ahí quedan las, las diapositivas y el vídeo. Y, y nada, desde Bruselas, pues saludos y esperamos veros a todos pronto. Muchas gracias por la invitación. Y un poquito por la electricidad. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias que tengas buen día.